La, la posición de... ¿Puede venir aquí, señor director, antes de pasar a leer el comunicado del secretario de Estado? Cuando habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, los americanos ya metieron y prácticamente le dijeron a Danilo, mire, usted no puede reelegirse. Nosotros estamos estando golpe de Estado en América Latina por aquellos países que están fortaleciendo su democracia. En República Dominicana la reelección ha sido un sinónimo de, de inversión excesiva de los dineros del Estado, no de los actores ellos salen más enriquecidos endeudamiento público crisis económica se traduce siempre en una intervención del Fondo Monetario Internacional reformas fiscales eh, nosotros hemos tenido incluso seis reformas tributarias en los últimos eh, en gobiernos, ocho en total los gobiernos del PLD de Leonel y de Danilo eso no me quita a mí la capacidad de decir ...que esta gente se cree dueña del mundo... ...y los guardianes de la humanidad viven de golpe de Estado... ...de deponer y quitar y poner gobiernos títeres... ...y hacer los que le venga en gana... ...y aunque vi un conjunto de tumbapolvos, lavasacos y lambones... ...en pocas palabras... ...diciendo que... ...y lástima que una persona que fue vicepresidenta... ...y con tantas luces por los asuntos coyunturales políticos... ...que vive la nación que un partido tiene este país paralizado con la cuestión de la reforma constitucional que eso debió hace tiempo agotarse por las vías legales diga la doctora Milagros Ortiz Bosque no es una injerencia que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo le dijera a Danilo Medina que tiene que adherirse a las reglas de juego establecida en la constitución del 2015 dos constituciones que se hicieron al trájeme a la medida de Leonel Fernández, la del 2010 para él agotar tres periodos ahí él no era reeleccionista y los que le seguían que ustedes ven como defensores de la patria que se están buscando lo suyo, que no defienden a la patria ni a la constitución nada todo lo que ustedes ven ahí son bocinas de Leonel porque es lo que quiere retornar y tiene la obsesión, como todos los que han pasado por la presidencia de quedarse en el poder y ser el cuarto periodo para acercarse a Balaguer que hizo seis para recordar a Buenaventura Báez con sus cuatro para recordar a Moncáceres con sus tres para recordar a, a Ulises Heró, Lili con los tres y ustedes saben que precisamente ese afán de querer de querer perpetuarse en el, en el poder genera que lo asesinen a Ulises y, y esa crisis hace entonces que Moncáceres, cuando llega después de, de, de, de querer establecer las la reglas de, de la constitución de 1908, que si la aplicara a él, que no eran cuatro sino seis años, buscar esos seis años y querer reelegirse, Entonces, precisamente, eh, todo este amparo genera la primera intervención de los Estados Unidos en 1916 República Dominicana. El golpe de Estado al profesor Bosch, este al revés, este quiso sanear este país después de, de vivir asqueado por una dictadura. Y en la posterioridad de esa dictadura, establecer unas elecciones libres, el salir ganador... ...y pretender establecer una constitución modelo... ...que no ha podido aplicarse... Me merece un golpe de estado... auspiciado por los Estados Unidos... ...que querían calificarlo... ...como de comunista... ...porque él pretendía sanear... ...la primera acción que hizo Bosch ...metió preso a su compadre... ...y colaborador directo... ...que lo tenía como encargado... De, ...de la oficina de asistencia... ...en la presidencia de la república... ...intentó sobornar a un comerciante... ...en esa época con 24 mil dólares... El profesor dijo, como presidente de la República, háganle una investigación. Le dieron una investigación. Ah, usted hizo soborno. Cancelado, preso y cerrada la oficina. En ese ambiente se produce esa segunda intervención de los Estados Unidos. Y esta gente ha utilizado a República Dominicana como una sala de experimentos, porque no hemos tenido presidente que hayan tenido los suficientes pantalones como para hacerse respetar. Y cometimos el error de establecer un tratado de libre comercio en condiciones de desigualdad. Nosotros no competimos con los productos norteamericanos. Eso es al margen de que yo no estoy de acuerdo con que se modifique la constitución. He dicho hasta la saciedad que la reelección, la maldita reelección, ha sido un signo de retraso de manejo de recursos del Estado de, de dilapidarlos la crisis económica que tenemos ahora que ha llevado la deuda externa a unos 55 mil millones de dólares precisamente se debió a esa a esa campaña para Danilo conseguir su segundo periodo y quedar desde el poder quedarse ahí para igualar a Leonel Fernández y los grupos que ambos hicieron ricos multimillonarios el PLD generó aquí una nueva clase política una nueva clase social ya sabían eso la clase política es una nueva clase social nos hemos degradado tanto que los que llegan al poder salen y se hacen multimillonarios todo el mundo sabe que Félix Bautista por 26 mil millones de pesos no se muere de hambre yo puse aquí las declaraciones del otro ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa que está a propósito del escándalo de Odebrecht ¿Qué dijo él cuando yo lo puse aquí, muchachos? Ustedes, si lo tienen por ahí, lo buscan en archivo. No, Víctor Díaz Rúa, a mí Odebrecht no me dio mucho, me dio muy poquito. A mí fueron al que menos le dieron y yo podría disponer esos recursos para Para, para invertirlo. Está admitiendo que le dieron. Debiera estar preso y condenado, pero aquí no pasa nada. Porque este es un país que está disgregado en la pobreza que ellos han generado por eso no le, no le conviene que la educación pública cambie por eso no le conviene que el joven de clase baja media se instruya y tenga una educación de verdadera calidad los políticos generan la pobreza para multiplicar los pobres porque necesitan de ellos para las elecciones y todo lo que aquí se montan en el aparato estatal pagan para llegar y el que paga para llegar, llega para robar luego leeré todo esto quise decir esto por el mea culpa para que ahorita digan los leonelistas ah lo vencimos y es Leonel Fernández un patriota no fue el mismo que regaló el país nuestro oro 97-3, 97 para la, la barriga gorda, que es la segunda mina de oro más importante de Latinoamérica y del mundo, la tiene República Dominicana, 25 años. No fue el mismo que la capitalizó, capitalizó las empresas eléctricas estatales. Ustedes recuerdan Unión Mafiosa, digo Fenosa nosotros tenemos una crisis eléctrica permanente, este es el único país del mundo que ha entregado sus su empresas eléctricas estatales a empresas particulares que la manejan como un banco, este es el único país del mundo que la empresa privada es la que regla, dicta las reglas de juego en este país por eso que ustedes ven que cada presidente se reúne a tumbarle el polvo a la le saco, a los bonetti, a los vicini, a los demás, hierbas aromáticas que hay familias de esas millonarias familia, amigos de uno y hay una cosa más ñoña que un rico a lo que se le cumplen todos los antojos en este país de ignorantes pobres y cobardes y estoy cansado de predicar esto pero tengo que decirlo para yo poder dormir en paz con mi conciencia porque de lo contrario estaría yo siendo cómplice de todo lo que pasa en este país es ese patriota que está defendiendo hoy la Constitución. Lástima que muchos coincidan en el tema que no debió politizarse. Y no se debiera estar hablando del tema de la Constitución porque hay que respetarlo. La gente habla del 20 transitorio, pero no saben que el 20 transitorio de la Constitución fue una medida hecha después de la constitución de Leonel y la modificación, yo he dicho que se, históricamente se ha modificado en 39 ocasiones, 37 de ellas políticas y lo he dicho más claro que el agua ni siquiera la primera modificación que se hizo en la constitución que querían decir que era progresista en el 56 porque se hizo para obedecer los intereses reeleccionistas cuando nace el país con Pedro Santana lamentablemente